Lene cabeza de almohada siempre se le tiraban en el bondi pleno verano y le decían cinco minutitos más. La mamá le dijo, hijo, tenés que aprender a decir que no. O mejor a cobrar y así no te va a importar Que te pisen, que te suden, que te ruden Si la hora paga bien Y empezó a laburar en la línea de Le gustó el calor de la gente y de la guita Importó un camaleón Le puso Costa Rica y la delita años después, con un preinfarto en el té, viendo a las palomas en el hospital, dijo esto era lo que yo quería, no, no, yo quería bailar, danza contemporánea, sentía que era mi natural pero ahora para empezar tendría que entrenar y comer sin sal y le entró a los chocos del tren se dejó la barba la gente le pinchaba olía romero y palta nadie lo contrataba solo le quedaba una opción y se hizo are Krishna, are, are Rama. Cantó y bailó, bailó, no de la forma que esperaba, pero la movió. El nene cabeza de almohada.